Oh Dios, que por gloria de tu nombre y salvación de las almas otorgaste a San Lorenzo de Brindis espíritu de consejo y fortaleza, concédenos llegar a conocer con ese mismo espíritu las cosas que debemos realizar y la gracia de llevarlas a la práctica después de conocerlas.